Señores, dejan en libertad a la joven emprendedora y presentadora Diana Bel Gómez. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Qué rico. Tras no resultar vinculada por el momento en la investigación, Dios mío, eh, contra el lavado de activos y el narcotráfico, denominada Operación Falcon, Operación Falcon. Ay, ay, ay talento, la familia. La presentadora de Anabel Gómez fue dejada en libertad y Anabel fue arrestada ayer, presuntamente por el vínculo sentimental que tuvo con uno de los imputados en la operación Falcón. El abogado Enrique Santelices indicó que aunque fue puesta en libertad, Gómez debe estar disponible y presentarse ante el Ministerio Público las veces que sea requerida. ...durante el desarrollo de la investigación. En esta semana ha salido a colación una entrevista... ...que concedió la presentadora del programa, Más Roberto... ...en la que afirmaba que era socia de un dealer. Santelices reveló que se trata de una información falsa... ...que dio la comunicadora para promocionar el negocio... ...de quien fuere su pareja en ese entonces. Ella dijo en una entrevista que era socia de un dealer... ...pero ella dijo eso para ayudar a quien era su pareja... ...en ese entonces... Como una promoción, una simple publicidad señaló. Según Santelices, Diana Bel no, no es pareja del extraditable desde hace alrededor de seis meses. Indicó que desconoce la identidad del excumbino. Ah, que ella no sabe. Se lo olvidó. Yo, a sé ella. Que yo dije sí. ayer que eso ella no sabía, lo dijo al azar. ¿Eh? Sí. Sí. No, porque si ah, no porque saben... porque ahora ya tiene que buscar no, una no, forma de Si no de saben, te vienen a buscar a ti, porque no sabiendo que yo están. ¿Usted cree que la logística Muchacho. que arma en conjunto el Departamento de Lavado de Activos, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el DICRIN, eh, el ADEA, el FBI, se va a equivocar con ella? Está difícil. No sabe que un error hasta para allanar una, una vivienda, a los americanos les cuesta dinero eso. Y pueden y pueden hasta cancelarlo cualquier agente, eso no a es los locos, si ella está investigando por algún vínculo, acercamiento con esa persona. Y ya, entonces no venga a decir ahora, mira cómo ya va tranquilita, y que le ponen esas dos esposas, es por algo, si usted es un equívoco, la tienen detenida ahí, en casa de guardia, como dice, pero ella no. Ella fue a buscarla con una orden de arresto. Que eso no es a lo loco. Eso no es lo claro. loco. Que a su nombre de Anabel Gómez. arrestada Una orden para poder capturarla. ¿Se entiende? No venga usted a querer decir que no sabe. Que no sabe. Lo, que no sabe lo de. Que no eh. sabe ella. ¿Eh? no entiende Si usted anda junto, yo ando junto con la familia. La familia cae preso. Quién, quién que debe saber aquí en el programa, ¿Qué, qué, le pasó a la familia. Usted. Soy yo. Sí es. Entonces aquí queremos hacernos lo loco. Estas mujeres se han dado la tarea, no todas, la del medio eh, de la comunicación y el artitaje de lo fácil. Lo que fácil viene, fácil, fácil se va. va y con problemas. ¿Eh? A esta altura de juego de 2021, y es jovencita que se pueden preparar una profesión. Claro, estudiar está Incluente. bien que en este país usted tiene que durar mucho porque un, un amigo mío duró un año vendiendo pinchos siendo ingeniero pero ahora está ejerciendo es entiende que hay pocas oportunidades ¿eh? ¿No pero usted tiene su título que eso no pesa claro usted, usted tiene su anillo usted puede ser plomero y si tiene su anillo ahí un día ah, falta un ingeniero ya usted puede ir porque usted tiene su anillo que no puede ir soy yo que no lo tengo entonces, la... oye entonces estas mujeres deben, ya que están en el medio si usted está en el medio de la comunicación Santo Domingo ya con eso basta, que usted esté ahí desenvuélvase bien claro. y arme su carrera, no se esté agregando a esos coros ¿Me no entiendes, esos coros, una jipeta claro calladita, tranquila Chile, Chile. Claro. No es loco, ¿no? el novio suyo le regala una jipeta, la jipeta una jipeta bien, cuesta bien, dinero sepa bien de ¿tú? dónde sale porque ahora las mujeres la cogen lo que venga ay mira me regaló una maiceda. entonces Maíz. otra cosa también que pasa aparte de de eso hay que poner un micrófono a él de parte de en ese ámbito que es un ejemplo, viene alguien con problemas de Estados Unidos, con dinero mal habido, como acostumbra y un ejemplo. Yo soy de dinero y pongo a Villalona o a, a Gasol. Venga acá a Gasol y va por un negocito. Para un dinerito, yo lo voy a ayudar. Tenga esos 10 millones, entonces Gasol viene con un Mercedes de la nada. De la nada. Sin pues sí. problema. Oh, mareo. Oh, yeah. ¿No trabajar nada. De, Marco. Sí, entonces, de la nada viene y compra un Mercedes. ¿Qué pasa ahí? Hay problema? Hay problema, claro. Se, ve, Hay se va a investigar de una vez. Ayer nosotros hablamos de que ella era. Ella dijo en el programa de más Roberto, En una entrevista. Que ella era socia de un dealer. Y, sí. y el nombre. Nosotros buscamos ese dealer. Y este dealer todavía está trabajando normal. O sea, ella metió al medio. A una empresa que seguro no tiene que ver nada que ver con eso. Exactamente. bueno pues Por esa razón, era como tú dices, que no está escrito. Yo los, ella ni sabía que decía di de Varió. porque cuando empezaron a hacerle presión en Agüero y esa gente en la entrevista, decía di de que no, ¿y ¿por qué hay que decirlo? Y más después dijo, Ale, que es ella o qué? Y de una vez me empezaron a buscar con ese villalón o sea, si realmente tenía algo que ver ella con eso. Y de una vez se le cerran la cuenta. O sea, cerró su cuenta y desapareció. Y esta empresa, pues hasta ahora no ha dicho nada, ni ha salido a la luz sobre eso. Bueno, pero la empresa, si, si se siente involucrada lo que tiene que demandar, por daños y perjuicios, digo yo, ¿verdad? No, yo, yo no creo. Eso fue un divareo que ya dio. No. Ahora pueden llamar la atención a ella, sí. Cuando viene a ver... Un, pero un, no, di empresa. que involucrar a una empresa que no tiene nada que ver con eso. O sea, no se equivocan. No sí, sí, sí, sí, sí. Esas gente no andan divariando y que metiendo a fulano no te puede una puede haber una contrademanda claro claro ver. que sí una Yo contrademanda fuerte que... ella tiene ella tiene que saber bien los pasos que ella va a dar no no que esas gente no se equivocan eso no es así cuando ellos ejecutan llevan años dándole soga para que usted coja confianza y pare por aquí pare por allí Suministrados de ellos mismos al interés público, ellos llevaban años, o tonelada, toneladas de droga. Toneladas de droga. Claro, eso es lo. No Entonces, que Diana que no sabía que. No, y que Diana Que no sabía lo que hacía su pareja. Que ella del medio. Porque del medio. Porque hay gente que no mencionan. Sí. Que no la conoce nadie. ¿Y entonces. No, no porque mira, es que, es, que, es que, o sea, aquí como por ejemplo, mira, se puede pasar si es pues, son, son, eh, compañeros de trabajo, sabe cada uno hace sus cosas por su lado y eso. Pero, dime tú, una pareja, ¿no? Que se supone que se hablan todo y se cuentan todo, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso de es que no sabía? <risa> no se pueden contar <risa> hay cosas que no se cuentan real pasa eso sí. en parejas que no se, tienen confianza pero no se cuentan todo tienen eso ahí guardado no, y también que depende de ella porque contar ya ella está cómoda, dale papi no hay problema con que tú me pases lo mío hay que movimiento más amor, seis y ese cuando suña, tú te metes la mano en el visillo para, <risa> para el pelo, <risa> para <risa> esto eh, tú sabes lo que eh, el problema que, que cuentan todo también. Sí. Que hay personas que no retienen mucho y les gusta, tú entiendes. Es un lío, pero si ya ella está eh, afuera, seguro se va a aclarar. Porque ya me imagino que ella va a hablar y va a dar detalles de qué fue lo que pasó sobre su arresto.